Buenos días director José Manuel es un gusto estar con ustedes aquí en 1111 gracias por recibirnos quién es usted qué cargo tiene bien buenos días este, mi nombre es José Manuel Montoro Fernández soy este, el actual director de la escuela de bachilleres oficial de una de Orizaba este, mi perfil este, tengo la licenciatura en administración y la maestría en alta dirección. Lo cual me permitió en este, en este nuevo escenario en el cual este, ahora tenemos la oportunidad de participar a través de un concurso este, para poder asignar los cargos directivos en esta última ocasión. Pues tuve la suerte de poder ganar la verdad, este, este concurso, lo que no, me permite estar aquí al frente. ¿Qué tiempo tiene usted de director? Sí, este, mi cargo es reciente. En la institución tengo... 17 años como docente, de estar frente a grupo, y, este, y como director, apenas llevo este primer periodo, que estamos hablando de seis meses, ¿no? este, de estar en el cargo, y así es, ¿verdad? como le estamos en función. ¿Qué opina usted de la visita del señor Iñaki, quien es un cineasta exitoso que regresa a su ciudad natal, a su escuela, ¿Qué opina usted de esta visita? Bueno, pues eh, nos da mucho gusto, nos llena de orgullo, porque precisamente así como él, verdad, muchos, de los, eh, muchos estudiantes, muchas personas que han pasado por la institución han logrado este, eh, participar activamente en el sector productivo. En el caso particular del señor Idaqui, este podemos comprobar su gran experiencia que ha tenido en el aspecto de, del arte, de la televisión, pero sobre todo en el teatro. ¿verdad? Y... Este, y esto pues, nos llena de, de orgullo porque finalmente podemos reafirmar este, el compromiso que tienen todos y cada uno de nuestros estudiantes y que finalmente comprueba uno de los valores más importantes que defendemos en la institución, que es la responsabilidad. La responsabilidad como valor nos permite precisamente tener una garantía más de que nuestros alumnos lleguen con éxito a buen puerto, ¿verdad? Y así es como ha sucedido con muchos estudiantes. Así como usted nos comenta que lo llena de orgullo esta visita, usted como directivo de esta institución, ¿qué hace para apoyar a alumnos que tienen inclinación a las artes? Sí, de hecho, es una fase importante primero conocer sus necesidades, de detectar sobre todo el talento existente en ellos para poderlos encauzar de manera más atinada al área de artística que ellos pudieran dominar tal es el caso como la danza ¿verdad? el mismo teatro entre otras habilidades que tienen que ver, tal vez en realidad con dibujo y todo ello pero lo que hacemos es precisamente fortalecerlos primero identificándolos para poder desarrollar las estrategias pertinentes que le permitan a ellos desarrollarse en la mejor me medida. Entonces es atenderlos y a través de, de nuestras propias disciplinas y actividades para escolares como capacitación para el trabajo también, donde se pueden atender las inquietudes de estos alumnos, estas habilidades que tienen y, este, y podemos identificar pues estos grandes aspectos que se dan en los estudiantes. Normalmente en el aspecto del teatro, por ejemplo, identificamos que son chicos muy sociables, ¿no? que precisamente les gusta interactuar tanto entre ellos como con un público donde ellos encuentran un espacio donde expresarse o donde identificarse a partir de la naturaleza propia de todas y cada una de las obras propuestas por el maestro, incluso por ellos mismos. ¿sí? Y bueno, pues eh, vemos que... La verdad, pues pocas escuelas apoyan eso, ¿no? Casi todos se van a lo académico y punto. Este, lo artístico lo relegan un poco. Eh, y en esta escuela vemos que ustedes tienen ese sistema, ¿no? De animar a los estudiantes a continuar en esto de las artes. ¿Qué sugiere usted que podría cambiar el sistema educativo de este país para que haya más libertad en eso? Porque eh, en el área artística en este país, bueno. Es un poco, está un poco eh, retrasado, relegado de otros países. Sí, lo, eh, lo entendemos, pero también entendemos la importancia que tiene, por ejemplo, eh, la influencia de la música, eh, no solamente propio en, su, en la disciplina como tal, sino en todo lo que ayuda al desarrollo de otras disciplinas. Estamos convencidos, persuadidos, que tanto la música como en el arte también, son espacios necesarios para que ellos también puedan desarrollar habilidades. Como en las matemáticas, la música, al ser un lenguaje universal, les ayuda también a despertar muchos sentimientos, emociones, indispensables precisamente para poder desarrollar todas y cada una de las disciplinas. Pudiera eh, verse eh, o entender que solamente el propósito de la música queda aislado y es exclusivo solamente para aquellos que tienen el talento. No, de hecho el beneficio es para todos. El beneficio se debe de entender de esa manera en realmente cómo influye de forma positiva en los alumnos para poder comprender lo elemental y avanzar precisamente en todos los aspectos que eh, se dan precisamente en lo que es la currícula que ellos tienen que cursar. Entonces la verdad este apreciamos mucho los beneficios que nos da tanto la música como el arte en sí mismo, porque finalmente podemos conocer a los alumnos de una manera más de cerca, ¿verdad? Y de esa misma manera, con esa oportunidad de tener ese acercamiento, poder satisfacer en mejor medida sus necesidades académicas. Bueno, ¿usted cree que la pandemia hubo, eh, repercutió, digamos, en que los alumnos asistan a clases antes, después de la pandemia? ¿Cómo afectó? Eh, afectó y de manera negativa. La pandemia eh, provocó que precisamente todos los involucrados en esta situación, me refiero a padres de familia, maestros y sobre todo los alumnos, de alguna manera encontraron una zona de confort, cómoda, en la cual facilitaron mucho su trabajo, lo relajaron en exceso. Esto provocó que, eh, el distanciamiento en los alumnos. Perdimos a muchos alumnos en cuanto a su seguimiento académico y muchos de ellos dejaron de asistir, incluso de, en los escenarios virtuales, y este que de tal manera el índice de reprobación se elevó, y por consecuencia también el índice de, de abandono escolar se vio bastante este, afectado, ¿sí? una amenaza muy fuerte para nuestra población estudiantil, para nuestra matrícula. Eh, una vez pasada la, la pandemia, nos dio la oportunidad de adoptar escenarios como el modelo híbrido, donde finalmente los alumnos asisten al 50%, pero que nos ha permitido recuperarlos en su asistencia. De aquel este, ausentismo que estaba más arriba del 50% en los salones, hoy tenemos una presencia mayor del 90%. Entonces, eh, el beneficio pues, es evidente. Tenemos aún un acercamiento que nos permite conocer el desempeño de los alumnos y al conocerlo, de implementar las estrategias pertinentes para poderlo conservar y que no caiga en situaciones críticas en las cuales le cueste mucho trabajo salir de ella, o sea, el aprobar materias este, en condición extraordinaria. Entonces, este, eh, esto ha servido de disminuir el índice de reprobación, ¿verdad? lo hemos favorecido, y también hemos disminuido mucho lo que es el abandono escolar, bajó mucho esa tasa, lo cual agradecemos ahora precisamente que en este nuevo periodo que iniciamos, lo iniciamos de manera presencial, lo iniciamos con mucho entusiasmo y vemos cómo los jóvenes igualmente con ese mismo entusiasmo participan, ¿verdad? Y conviven, eh, lo mejor vaya dentro de un ambiente de respeto, armónico y demás. Y ahora, ¿y qué, les, ¿qué consejo les pudiera dar a la juventud actual? Es, esta es la última pregunta, con esto nos despedimos. Me gustaría mucho que se despidiera a nuestra cámara Bien. con un consejo para los jóvenes. Claro que sí. Este, el, el consejo que les puedo brindar con mucho cariño ¿verdad? Es, tiene que ver con la responsabilidad, que es el valor que defendemos. Lo único que, este, que, que les puedo aconsejar es que ellos precisamente sean plenamente responsables en todas y cada una de las actividades que les corresponde hacer, que hagan lo correcto, lo propio, que eh, realmente vean el provecho que tiene el ser responsable, en que en, tan, en cualquier institución, ya sea académica o de, del sector productivo, todos observamos lo mismo, ¿verdad? Este, valoramos mucho la responsabilidad. Y estoy seguro que en, la, que en las empresas, en las organizaciones formales e informales, se requiere de la misma, de, de esa responsabilidad, que finalmente es lo que hemos observado en todos los alumnos que ahora están dispersos en, en, en, en el sector productivo si logran ese trabajo, si lo tienen, lo conservan, precisamente sea debido a la responsabilidad. Los que han alcanzado grandes... Este, se han catapultado y ahora están encumbrados eh, perteneciendo a un estatus social reconocido, lo han hecho por lo mismo, por esa misma responsabilidad. Entonces, el, el consejo es ese, que sean responsables, que se dediquen, que aprovechen su tiempo, su energía, ¿verdad? para que puedan ellos llegar a, a buen puerto con mayor garantía. Muchísimas gracias cuánto? por concedernos esta entrevista, por su tiempo, su atención, por abrirnos las puertas de estas instalaciones a 11 Canal. Muchas claro gracias, sí. director. Es, estoy a sus órdenes, que tenga muy buen día también. Gracias. Corte. ¿Cut? Muchas gracias. Okay.